Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal, a su canal. Pues amigos míos, el día de hoy les traigo otro videojuego colombiano. Y este es muy interesante porque fue un videojuego desarrollado en 16 días. Se hizo el año pasado en un jam sobre eh, la cultura, eh, la herencia cultural. ¿sí? Se llamaba el Cultural Heritage Game Jam, si no estoy mal. Fue desarrollado por cinco personas. Este juego, pues obviamente... O sea, es que no podemos decir que no es colombiano porque todos sabemos quiénes son los muiscas, así que sí, es colombiano. Aquí tenemos a los creadores, ¿no? Ilustraciones, David Flores, audio, Juan Carlos García, Quiet Yeco, que lo conocemos por ahí de, de bastantes trabajitos. Dentro del diseño narrativo tenemos a Esteban Martínez, investigación lingüística, histórica y cultural, a Manuel Gómez Aguaquiña. Y la programación y diseño, a cargo de Santiago Zapata Slashe, que si no estoy mal, él o alguno más de los chicos que está aquí, pertenece a Slashewar, que incluso son los creadores de Novamundi. Así que, amigos míos, acá tenemos unos Master of Masters. Entonces, ¿qué es Muisca Muy? En la lengua Muisca de Bogotá, una lengua indígena hablada por el pueblo Muisca en las tierras de los Andes orientales de Colombia. Muisca muy significa maíz de la gente o maíz del pueblo. Me parece muy interesante la forma en que escriben Muisca con y. No estoy diciendo que esté mal. A mí me gusta mucho la historia y me encanta mucho la historia. Y cada día, cada día al menos a nivel de, de la historia de Colombia, se están descubriendo muchas cosas que teníamos como, como, como muy, como muy eh, metidas en la cabeza de cómo eran los indígenas. Y de las formas en que escribían, y de sus palabras, y algunas palabras que incluso hoy en día usamos o provienen de, de su lenguaje. Y al parecer realmente Muisca no se escribía, por, o por lo menos nosotros lo escribimos con la I, pero en verdad realmente el sonido es más propio de una Y, ¿no? Pero bueno, eso no lo podrá explicar más que todo de pronto quien hizo la parte lingüística que fue Manuel Gómez, ¿no? Pero bueno, después lo voy a averiguar y les cuento. Sigamos. Ya han pasado varios años desde que los llamados sue españoles o cristianos... ...miren tan chévere como meten pequeños términos... ...que asumo que no fueron términos ahí que metieron porque sí... ...sino parte de esa propia investigación... ...que hace que este juego vaya más, más allá de ser un juego... ...y se empiece a transformar en una herramienta... ...que pueda también ser, tener un objetivo de enseñanza... ¿sí? ...un objetivo eh, para que la gente pueda aprovecharla y pueda apropiarse un poco de todos estos términos, entenderlos, comprender un poco la historia, irse por allá a Wikipedia, a otros lados, y diga, oye, qué eran los Sue? ¿Por qué los llamaban así? ¿Sí me entienden? Chévere, ¿no? Llegaron de sus tierras más allá del mar, de forma lenta, pero firme. Ellos han buscado imponer su poder sobre los muiscas, al igual que sobre las tradiciones y creencias de sus antepasados las cuales han sido objeto de una enorme persecución religiosa por ser consideradas herejía. Con el tiempo también ha ido consolidando numerosos escenarios de intercambio y contacto entre el mundo de los europeos y los muiscas, amigos míos. Miren qué bonito entorno 3D, tan, tan bonito, tan, tan bien detallado. O sea, es que la gente siempre espera que un videojuego hoy en día tenga que ser obligatoriamente 3D. Y no, señoras y señores, los juegos todavía hoy en día se rescatan mucho. No solo por la nostalgia, El juego, los juegos 2D dan también mucho para crear, mucho para plantear. Y son muy bellos, muy bonitos. Pues, bueno, bien trabajados, claro está. Entonces, miren esto. Un juego 2D, pero con una perspectiva diferente. Si ¿Sí se dan cuenta, muy, que, nos hace, que se asimila mucho a los juegos similares a estos de Age of Empires, ¿sí? eh, que eran juegos así, no de gestión de recursos, gestión de unidades, eh, conquista de territorios, eh, bueno etcétera etc. ¿sí? Entonces se asimila mucho a esto y vamos a ver, vamos a ver si efectivamente es así. Bueno, esta historia es acerca de la vida, la resistencia y la celebración. Esta es una historia sobre cada uno de nosotros, los muiscas. Eh, somos un pueblo que trabaja y vive de la tierra y a cambio ella nos proporciona sus frutos con afecto, como el maíz, la coca, el algodón, el frijol y muchas cosas más. Esas que a veces la gente se le olvida, no sabe que aquí del maíz, el frijol, por ahí, bueno, de las aguas y sus fuerzas. Obtenemos también el sustento para nuestra vida y nuestros cultivos, al igual que peces y cangrejos. Somos los muiscas y escuchamos las voces de nuestros antepasados en los páramos, en las cuevas, en los ríos, en las lagunas, en los bosques y también en nuestros santuarios. Así como vivimos en el territorio, el territorio vive en cada uno de nosotros. Somos un pueblo que vive y que resiste. ¡Escúchanos! Y así comienza todo. Bueno, veamos, aquí aparece el primer personaje, nuestro gran... Uy, hijo de madre, no sé cómo decir estas palabras y qué rico sería saberlas decir, porque creo que eso es parte de eso, de, del aprendizaje de, de, de nuestra herencia cultural. Muchas veces de pronto en los colegios se nos habla así de los muiscas y todo, pero siempre es un tema que va así de paso, es muy poquito lo que se llega a hablar, o por lo menos de la forma en que yo lo viví, fue así. No se habló mucho realmente de los muiscas, no se habló mucho de otros eh, pueblos indígenas de Colombia. Realmente uno más que todo tenía que aprendérselo, saber dónde se ubicaban más o menos estos grupos que por lo general se identificaban más que todo por su lengua, ¿no? Eran grupos eh, lingüísticos, pero obviamente también eran varias tribus diferentes, ¿no? Eh, pero bueno. Voy a leerlo como siento que se podría leer. Eh, nuestro gran Sijipka, con Bajashoka, ha fallecido. Sijipka me suena como si fuera de pronto un, un, un, un, un, un líder de, de la comunidad, un líder de, de ese pueblito. Y al hacerlo se ha unido a nuestros antepasados, a nuestras momias y al territorio. Se ha convertido en una nueva forma de vida y por eso celebraremos con un biojote, que tampoco sé qué es un biojote. Estoy muy mal, muy mal, porque presento videojuegos colombianos, pero no tengo ni idea de la propia historia de Colombia. Yo amo la historia, me gusta, yo leo mucho, mucho historia, pero realmente estoy mal, mal, mal de la historia de Colombia, mal de la historia de nuestros antepasados. Y por eso digo que estos juegos se convierten en herramientas educativas también. Miren, este, este juego uno lo puede llevar claramente a una clase cuando se esté abordando temas sobre las culturas indígenas. ¿sí? Y aquí está. Y aquí se puede mostrar a un grupo de estudiantes. Y les digo que va a ser muy atractivo y muy interactiva la clase. Con su correcta planeación también, no es solo llevarlo y mostrarlo. Hay que hacer una correcta planeación de una clase, pero se puede. Para este biojote, biojote, nos uniremos junto a otras comunidades y por eso tendremos que contribuir con Facua, ABA, Yomi y Chunzo de Oro. Eh, es muy interesante porque aquí arriba donde está mi cámara, si no estoy mal, yo estoy tapando, pero aquí hay como unos esto, materiales, recursos. Estos recursos son comida. De los que tenemos 650, madera. De los que tenemos 50, oro. De los que tenemos 20, muisca. Que hace referencia como a la cantidad de personas que hacen parte de este poblado, que son 20. Favor, que aún no sé qué significa, si tiene que ver algo así como con la espiritualidad. Es 150 y común, que tampoco sé qué es, tiene esto cero. Entonces, cuando ella habla de Facua, Agua, Yomi y chunzo, asumo que se refiere efectivamente... Como a estos materiales, la forma en que los llamaban, a la madera, a la comida, así, Creo, no sé. A ver, dice, en total necesitamos 3 chunzos y 400 unidades de comida para ser suficientes. Ah, mira, mira, mira. Si yo le pongo... ¡Ay, esto yo soy bruto! Miren si le pongo el mouse sobre el nombre del, del, de la palabra que está... Pues eh, coloreada de amarillo, me dice el significado en muisca, miren. Papa es yomi. Aba es maíz. Facua dice que es una bebida fermentada, no destilada a base de maíz. Ah, la facua es la misma chicha, miren esto. El chunzo entonces, ¿qué es? Figura sagrada, hecha principalmente de orón, que también de otros materiales, como piedra, madera. Es que esto es, esto es lo bonito de esto que de una vez se aclaren esos conceptos, ¿no? Se consideraban en algunos casos como seres animados y como santuarios, al igual que también se utilizaban como ofrendas en entierros, lagunas y cuevas, también conocido como el tunjo en español moderno. Entonces, ¿qué es el biojote? Ah, es una celebración del pueblo Muisca en donde el consumo de alimentos y bebidas a base de maíz eran de suma importancia. Entonces, por eso es que ya nos está pidiendo que recojamos todos esos materiales para hacer esa celebración ¿no? porque por lo general la muerte de alguien eh, al parecer en la cultura muisca no era algo triste realmente sino al contrario se celebraba porque al parecer esta persona eh, eh, se iba a transformar en algo más pero ah, lo siento al no haber leído anteriormente muy bien y no haber visto estos conceptos no entendí en qué se iba a convertir realmente esto los motivos por los que se desarrollaban podían ser exequias, nacimientos, idas a guerra, nombramientos de autoridades o tradicionales, ofrendas a santuarios o a deidades, o sea, mejor dicho, se hacía viojote casi para todo, casi para todo. Este es un cuica nuevo, o sea, un pueblo o asentamiento, así que tenemos que construir un poco más de infraestructura antes de comenzar a recolectar nuestros recursos. Además, tenemos que cuidar de ellos, por lo que deberíamos empezar creando un sistema de irrigación para cultivar un poco de aba, que ya se me olvidó que era maíz. <ríe> haz clic. Bueno, haz clic en los parches de tierra. Estos deben ser estos cuadritos cercanos al ISTA. ISTA es al río. Ok, lo ideal sería primero comenzar con los del río, porque ya están irrigados, ¿no? Eh, varias veces para asignar trabajadores y crear la irrigación. Luego haz clic en el botón de Próximo Día para finalizar el día y empezar uno nuevo. Ok, va por gestión de recursos y va por, por como por turnos. ¿Se puede decir esto? ¿También se puede decir que es un juego por turnos? Vamos a darle siguiente. Entonces, acá dice, crea un chunzo de cada tipo. Que no sabemos cuántos tipos hay. Recoge 400 de comida para el biojote. Haz clic en los parches de tierra cercanos. Bueno, creo que esto es lo mismo que nos dijo la chica. Ok, empecemos con uno. Uh -huh. Ok, aquí vamos... Asignando Los los, los muiscas Que van a trabajar en este, en este parche Aquí también asigno Otros tres, entonces entre más asigne Menos días requiere para manejarlo Entonces, ¿qué pasa si asigno más? ¿Cuántos puedo asignar por cada parche? Aquí por ejemplo asigné otro más, aquí otro más Aquí otro más y aquí otro más Si asigno otro más? Oiga, sí Bueno, ya asigné todos O sea, yo voy... Una vez con tu asigné todos. Ahorita es capaz de que me dicen que asigné uno para... Yo qué sé, para la guerra o algo así. la ya los ocupé. Dice, irrigando. Terminamos en cuatro días. Entonces, damos el siguiente día. Ahí ya nos quedan tres días. Damos el siguiente día. Quedan dos días. De hoy siguiente día... Queda un día. Es muy interesante... Porque acá hasta ahora estamos como cultivando. O bueno, no cultivando. Sembrando e irrigando. Pero a medida que pasan los días... mis per Los personajes o mejor dicho los pobladores que tengo según la cantidad van consumiendo comida entonces por eso es importante que se, esto se tenga comida para que la misma cantidad de personas que tenga puedan consumir comida pero también hay que cultivarla o si no llegará a un punto en que la comida llegue a cero y si yo no les he hecho cultivar pues no hay comida para nadie pasaron los cuatro días genial ahora iniciarán la plantación de las semillas ok ya irrigamos entonces vamos a iniciar la plantación de semillas de maíz, Ava, maíz. Ok, ya ahí nos vamos aprendiendo términos. Puedes mantener a los mismos trabajadores en el MewCue, que es el campo o la sabana, o asignar unos nuevos. Pero al igual asignar nuevos no, ya metí todos. Entonces démosle siguiente. Pero como eh, inicio la plantación, ellos lo hacen solo. Recuerda, si quieres reasignar personas a otra tarea, haz clic derecho en el área para regresarlos al centro comunitario ok, clic derecho para devolverlos y después asignarlos a otra tarea ok, a ver de nuevo, veamos continúa trabajando en el sistema de irrigación hasta que tus trabajadores terminen la siembra, ok mm, voy a, a quitar uno de cada zona uno de aquí, uno de aquí uno de aquí, porque requieren cinco días más para esto terminar la siembra Ahora vamos a asignar Estos cuatro otras cosas Creo que estas zonas que tienen árboles No son para sembrar Sino para cortar árboles Y es posible que necesitemos la madera Así que pongámonos pilas Y adelantémonos un poco a eso Este por ejemplo necesita Dos días para para asumo que recolectar No sé cuánta madera Este también está recolectando madera Incluso hay un sonido de madera Cuando lo coloco aquí Lo asigno acá esto asignemos otro acá para madera y otro acá. A ver qué pasa. Vamos a ver qué, qué, qué ocurre. Efectivamente, van a recolectar cuatro de madera por cada día que pasa. O sea que yo los puedo dejar infinitamente, en verdad. La, al parecer aquí la madera no tiene como un tiempo de vida, por decirlo así. Eh, obviamente, pues la madera, sabemos que obviamente si sí es un recurso que requiere un tiempo de recuperación, pero de pronto aquí se tuvo más en cuenta como un tiempo más corto, por decirlo así. Eh, vamos, sigamos aquí ya pasaron, faltan tres días sigamos, mientras recogemos madera que chévere, falta un día otro día, y listo, muy bien hecho mi ue, mi señor wow, interesante el maíz está plantado y ahora necesitamos esperar a que las semillas germinen este momento es muy delicado, pues una tormenta puede acabar con parte de nuestra cosecha y por eso es el momento de pedir una bendición si tenemos ya un chunsua, o sea, un templo. Así que creo que nos va a tocar construir un templo. Nuestra gente ha estado cosechando maíz, haba, desde tiempos inmemoriales. La tierra es sabia y cuidará de nosotros. Ahora deberíamos construir un chunsua, o sea, el templo, ¿no? Si no hacemos ofrendas a nuestros ancestros, a nuestros dioses y a los espíritus del territorio, perderemos su favor y nos enviarán un clima terrible que podría destruir nuestras cosechas, imagínense. Para hacer esto necesitaremos ia, o sea, madera. ¡Ah! Yo les dije, me, estoy, me estaba adelantando. Así que envía a algunas personas al campo, ¿sí? al bosque, perdón, al cuie. CUE, no sé si se dirá cuíe O e No, cuíe, suena como cuíe Al bosque, haciendo clic en él Pues ya lo hice y me les Y deja que trabaje algunos días hasta que tengamos 100 unidades de madera Pues ya tengo 90, me faltan Me faltarían Dos, un día Y un puchito para recoger los 100 de madera No, mentiras, ¿no? Con un día más ya tengo los 100 Y hasta me paso Entonces vamos Ah, ¿Qué ahora hago? ¿Será que, por ejemplo, puedo asignar esta zona para sembrar, por ejemplo? Vamos a ver qué pasa si yo los asigno a esta zona para sembrar. Y vamos a asignarlos a esta... Ah, no, estos no. No hacen nada aquí. Ok, pongamos a estos más a recoger más madera, por ejemplo. Para recoger madera, recoger madera. Para que recojan harta en varios días. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? El Google se puso a escucharme y a buscarme fotos de madera. ¿What? Pero si yo ni lo llamé. Esto sí es peligroso, hermano. Listo. Siguiente día. Mire, ya 114 de madera. Ahora tenemos suficiente madera. Haz clic en un parche de tierra cerca al centro comunitario para construir un templo. También podrás construir un tibaue, que sería un qué. Un, la casa de Forja, ok. Pero recuerda que perder mucho favor podría inducir el descontento de nuestras deidades. O sea, me van a entender que puedo construir el templo o la tiba V, porque pues tengo como la madera suficiente. Pero, ¿qué es más importante? Empezar de una vez a construir el, el chunzo, porque asumo que el encargado de crear el chunzo es el, el platero. Eh, pero pues obviamente... Eh, el favor, al parecer, se va perdiendo con el tiempo. Y un templo ayuda a que se mantenga el favor de los dioses. Entonces, obviamente, vamos por el orden. En este caso, sí voy a irme por el templo. Los constructores consumirán, consumirán IA, o sea, madera, cada día hasta que la edificación esté completa. Si nos quedamos sin madera, tendremos que recoger más en el bosque. Ok, entonces me dice que asigne uno. Yo lo asigno... ¡Ah! Y aquí me dice cambiar plan. O sea, para construir, ¿no? Dice que la construcción estará completa en 7 en días. Ok, entonces asignemos otro. 35 uh -huh. días, asignemos otro. 23 días, uh -huh. asignemos otro. 17 días. Eh, pues me parece bien. A ver, démosle. ¡Wow, wow, wow! wow. ¡Qué bien! Como se, es, es muy chévere. Es de gestión de recursos, pero está muy. Ok, listo. Bueno, creo que la cantidad de madera que se necesita. No es tanta como la que estamos recogiendo, entonces voy a quitar algunos de acá y los voy a asignar también aquí a que ayuden. Excelente 12 de madera, me parece más adecuado. Estos FIBA, vientos, traen mucha furia. Uy, uy, uy, uy, uy. Eso va a impedir que crezca el maíz, me aseguro. Este soque, que es viento con lluvia o tormenta. Destruirá nuestra cosecha si continúa con esa fuerza Deberíamos ser capaces de calmar a los espíritus O pedir a los dioses que intercedan en nuestro chunsua o sea, nuestro templo Pero es que el problema es que no tengo el templo creado Me toca esperar para construir un chunsua O sea, el templo eh, Ah, bueno, no, eso ya me lo dijo Entonces me va a tocar es asignar más trabajadores Para que se termine en menos tiempo el... ¿El, el, el qué? El, el chunsua entonces Si no, se nos van a dañar Se nos van a dañar la plantación y eso es peligroso. Por favor, que no se dañe mi plantación. Oiga, tan chévere el efecto. Si ¿Sí ven que la pantalla está con gotitas. Está muy chévere. ¿eh? Incluso hace como turbia la vista dentro del juego. Pues tampoco a nivel de que uno pueda no ver nada. Pero está bueno. Y también otro detalle que encontré. Cuando tenemos lleno de comida. Eh, eh, llamémoslo así nuestra nuestra fuente de comida. Estos platicos que hay acá estaban llenos ahorita al principio. Ahorita, a medida que va disminuyendo la comida, también va, se, se van quitando. Se van quitando de acá. Qué chévere. No, no sé qué otros detalles no me he fijado, pero me parece muy chévere como tuvieron en cuenta esos detallitos tan pequeños. Ya falta uno, falta un día, falta un día. Por fin, lo logramos. El templo. Y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí se arregló la tormenta, ¿no? Ah, el chunza está completo. Allí podremos hacer nuestras ofrendas y pagam pagamentos para tener favor de los dioses, los espíritus y nuestros ancestros. Ok, siguiente. También podemos pedir su intercesión para calmar el clima o pedir una mejor cosecha. Nuestro próximo paso, a no ser que en tu sabiduría ya lo hayas hecho, debería ser construir una forja para hacer el chunzo de oro. De niña. Ni oro, niña. No sé cómo se irá. Sería chévere también saber cómo se dice. Los espíritus del territorio los verán con buenos ojos Y serán muy necesarios para nuestro biojote O sea, hacer los chunzos también aumenta como que el favor, ¿no? Para esto pone algunos trabajadores en tierra plana cerca del centro comunitario Y usa el botón de planes de edificio para hacer la forma. Ok, entonces de nuevo colocamos a alguien acá Le damos cambiar plan No construir templo, no Taller de fundición Creo que sería ese, ¿cierto? Sí, taller de fundición Ese es el que tenemos que hacer Asignemos varios. <muchas> para que se hagan el menor tiempo posible, creo que 10 días es lo máximo que pueden hacerse incluso. <muchas> vamos a quitar estos dos días que lo vamos a asignar acá. Uh -huh. Y sigamos. Siguiente día, 30 madera, bien. Pues yo puedo asignar gente al centro al centro este del templo porque sigo perdiendo favor. Me da cosa, a ver. Vamos a asignar gente Hacer ofrenda, cómo la hago? Puedo darle ofrenda, ofrenda de maíz, la cual me agrega 100 de favor, pero me quita 50 de comida. Tengo comida suficiente. Puedo también pedirle que mejore el clima para que para el mal clima, pero en ese momento el clima ya está bien. O bendecir la cosecha que mejora la producción de maíz, pero sacrifico 50 de favor. Entonces, no, primero hagamos crecer el, el favor y después digamos que mejora la producción de maíz. Ah, esta jugadita no se la esperaban, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos. 30 madera. Ahí, ahí se mejoró el clima, miren. Ahora vamos a pedirle entonces. Pues que por favor, por favorcito. Que pare el clima. A ver, ya la pedí, ya hice la ofrenda. Sí, lo mejoró, pero ahora la comida se está disminuyendo. Ahora sí me preocupa un poco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, una comunidad cercana compartió boi, que es el boy, mantas, y oro durante un ritual que realizaron en las lagunas de los páramos vecinos. Entonces dice, así como Bachué, que es la diosa madre de los muiscas, alimentó y crió a Iguaque, hijo y esposo de Bachué, porque Bachué, en la mitología, eso sí lo recuerdo cuando chiquito, Tuvo un hijo, pero ese hijo se convirtió en el esposo de ella, ¿no? Aceptamos y vemos de su seno para así crecer como hermanos y herma hermanas eh, Según esto, obtengo 100 de favor, 10 de oro y 100 de comunidad Pero ¿y la comida? ¿Y dónde cierro esta ventanita? ¿Cómo la cierro? Ah, no, esto no es ¿Cómo cierro esta ventana? ¿A dónde debo tocar para cerrar esta ventana? Eso sí como que no lo pensaron a mí. Ah, ya, ya, ya. ¿Esto siguiente día o qué? Hay que... Porque es que ya la comida que me queda es poca. Como que ya puedo ir a recoger. Este maíz ya está apenas para dar. No, no se ven las... Las estas amarillitas que hago. Dios mío. Me da cosa... En nuestro afán por obtener madera para nuestras construcciones, hemos agotado los recursos en un área del bosque. O sea que sí lo pensaron. Oiga, qué bien. Efectivamente, aquí sí pensaron en que los recursos también se agotan y requieren un tiempo de recuperación. Yo pensé que no lo habían pensado. Ok, en nuestro afán por obtener madera para nuestras construcciones, hemos agotado los recursos. Tomar un largo tiempo para el que el cu cuye logre recuperarse. Y ahora me preocupa la comida. Siguiente día. Y ya, ¿no? Ay, por fin. Pero no entiendo la qué pasa si sigo perdiendo comida. ¿Se, ¿Se me pueden morir? Parece que sí. He perdido gente. Sí, como que cada día que pasa pierdo gente si no hay comida. Bueno, dice. ¿Escuchas eso? En la casa del platero. Eh, la casa del platero está lista, solo necesitamos un poco de nilla, de oro, y estaremos listos para comenzar nuestro trabajo, ¿ok? Eh, no hay minas de nilla cerca, o sea, de oro, pero en otros pueblos o asentamientos existen pueblos amigos en donde este es más abundante. Entonces podemos intercambiar nuestros bienes por oro en el depósito o despensa, interesante, lo que llamábamos, lo que llamábamos, no, lo que llamamos trueque haz en el depósito y luego en el botón de intercambio ok, es, es, asumo que ese es el depósito aquí nos da comerciar efectivamente pero que vamos a comerciar y esto que sí. es como que ya está ah no, dice que la cosecha estará en, lista en 7 días sí. o sea que no debo meter a nadie todavía porque se demora en estar ¿no? esto, pero bueno, entonces que vamos a comerciar si sí, la madera ya la gasté no sé, no sé qué puedo comerciar A ver, dámosle a comerciar Vender comida O sea, puedo obtener 10 de oro por vender comida Pero pierdo 50 de comida Vender sal Pero, ¿cómo? ¿cuál es la sal? Yo no tengo sal ¿O, ¿O será que sí tengo sal? Esa, ese producto no me sale aquí Me sale comida Madera, oro Muiscas, favor y común. ¿Dónde está la sal? O comprar maíz que implica, pues, dar 15 de oro pero obtener 50 de comida. No sé, no. Si tuviera sal, pues la vendería. Pero vamos a decir que vamos a vender sal. Pero no sé dónde tengo, tengo yo sal. Así ah, sí, dice que no tengo suficiente, ¿no? No hay sal. Oh, joder madre. A ver, veamos a ver si podemos ya tra trabajar el metal. Chunzo... De un Sikipka. 70 de oro. El otro es de 40 y el otro es de 50. Ninguno de esos me sirve. Bueno, vamos a asignar más gente para, para sacar madera de acá. Es la única que me queda. Es lo único que me queda. Ya no puedo hacer nada más. Vamos a darle siguiente día. Que sigan recogiendo madera. Y por cada día que no le damos comida a nuestros muiscas. Van a perder. Mmm, vamos a perder uno de ellos. Dice es momento de ir a Turmeque. Aquí sí se tapa un poco la descripción de Turmeque. Ah no, dice Esmeralda, Esmeralda. Ok. Esto, la última vez que nuestra gente estuvo allí Encontrado numerosos chu. Ah no, chue, chuecuta es Esmeralda, Turmeque. Entonces, bueno, sé que Turmeque es una, es un, es un, es un municipio, ¿no? Eh, pero bueno esmeraldas y oro seguramente traídas desde Somondoco, municipio del departamento de Boyacá, en donde se encontraban las minas y esmeraldas más importantes para el pueblo muisca sin embargo nuestras tierras están demasiado lejos de Somondoco y para nosotros las esmeraldas son bastante escasas deberíamos guardar los artículos que hemos hecho con esmeraldas para el cacique mayor y el biojote o deberíamos intercambiarlos en turmequé entonces dice, se nos acaba la comida y no podremos comer oro ni, ni chuecuta que es, no sé ahí sí nos dice qué es Intercambiémoslos por comida. Entonces puedo dar 10 de oro y me dan 200 de comida. O necesitamos madera para construir más V y K. No podemos construirlos con esmeraldas. Entonces 10 de oro y obtengo 200 de madera. O no necesitamos nada. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Esperamos? ¿Qué? Voy a esperar a que llegue el alimento. Voy a decir que no, no, nada. Voy a dejar a que pase el tiempo. Ya pronto tendremos alimento. Verdaderamente estamos bendecidos. Mira el color que tiene ese maíz. Ay, qué bendito sea. Debemos cosecharlos muy. Cu cuy, o sea, los campos para reunir la comida. Envía a trabajadores a los campos. Puedes enviar tantos como quieras. Entonces, vamos a empezar. Entre más personas en el campo, los frutos de la tierra se cosecharán más rápido. Entonces, vamos a llevar a varios. Varios de aquí, porque teníamos un poco. Vamos a llevar a varios. Ahora sí, que recojan poquita madera. Y vamos a llevar. Uh -huh. Uh -huh. varios a trabajar uh -huh. quitemos otro de acá uh -huh. listo creo que ya asignados todos entonces que empiecen a recoger comida y, y sigan recogiendo madera ahí van, ahí van recogiendo ma comida madera por fin uy hijo de madre, favor hacer ofrenda primero eh Sacrificamos 50 de comida para obtener sin de favor. Y ahora vamos a pedir que se bendiga la cosecha. Ah, no, que pare el mal clima. Listo, ya. Sigamos. Siguiente día, siguiente día, siguiente día. Siguiente día, siguiente día. Siguiente día. Estos ya agotaron la madera. Así que los saco de acá y los meto a este campo. Siguiente día, siguiente día sigue otra vez el mal clima de nuevo hagamos ofrenda otra ofrenda siguiente día siguiente día es nuestro turno para organizar el mercado del casi casgo dominio de un jefe al ser los organizadores tenemos acceso a unas ofertas interesantes una comunidad cercana esta es chévere porque el juego también tiene como eventos eventos en donde hay ciertos como no sé si se puede decir como eventos de democracia de comercio también se puede decir a ser los organizadores tenemos acceso a unas ofertas interesantes, una comunidad cercana está ofreciendo algo de madera por un poco de maíz aceptan el intercambio doy 30 de comida y me dan 100 de madera está buena la, la oferta o en otra donde dice otra comunidad dice que no tiene bienes para comerciar pero si sí, brazos fuertes, Cinco de ellos se nos unirán por un poco de oro y madera 10 de oro, 25 de madera y nos dan cinco, 5 muiscas, no, no la verdad me parece más esta Sigamos, Siguiente día. Ah, vamos a ver si podemos ya comprar oro. Quiero comprar oro. Eh, doy 50 de comida y obtengo 10 de oro. Entonces démosle comerciar, comerciar. Comerciar y comerciar. Hagamos el primer chunzo. ¿Chunzo es que se llama? así chunzo. Entonces esto vamos a ponerlo a hacer. Trabajar el metal. Vamos a crear este. El primero. El psicólogo. El Psykipkoa, creo que es el más la, el más poderoso de todos. No sé, pienso yo. Vamos a darle siguiente día, siguiente día. Otra nueva, eh, otro nuevo evento. Dice: Tenemos la oportunidad de comerciar con pueblos cercanos. Pueden no ser Muisca pero su mercancía es grandiosa. Eh, hay un error que me dio en el juego ahorita. Se me quedó acá el, el, el, el icono de cuando yo quise saber qué significaba Campo Sabana. Se me quedó ahí ahora ya no me deja ver. Ah, sí, sí me deja ver los otros. Ok. Los Tegua, ¿qué son los Tegua? Ay, ahorita sí me salió que eran los Tegua. Miren, ahora se me está quedando las pantallas ahí como acumuladas. Tegua, pueblo indígena, vecino de los muiscas y propio del piedemonte llanero. Se caracterizan por su amplio conocimiento en plantas medicinales y alucinógenas, al igual que en venenos. ¡Wow! Interesante. Los muiscas ejercían sobre ellos una gran influencia política. ¡Wow! Bueno, acá dice, los Teguas tienen increíble conocimiento en plantas medicinales, como lo dice ahí. Están dispuestos a enseñarnos y el conocimiento nos beneficiaría mucho, pero el precio retrasaría nuestro avance en las preparaciones para el biojote. Esto no entiendo. ¿Por qué retrasaría? Ahí dice que nos aumenta de 200 de comunidad y 100. El costo de comida Entonces no sería más 100 Sería menos 100 O sea nos vale O están los Lache Quienes son los Lache somos que otro pueblo No sale como la, la información Otra vez Tengo problemas Pueblo indígena vecino de los Muiscas Hicieron intercambios con los Muiscas Principalmente de textiles Miel de abejas, coca y algodón Entre otros productos Son probablemente los antepasados Del actual pueblo indígena Uwa Interesante bueno, dice que valoran bastante nuestra orfebrería, intercambiemos un poco de oro por buena cantidad de madera y comida. No, no porque ese oro lo necesito para construir la, el, el, chus, el chusco. Entonces vamos a darle a esta opción. Uy, ahora se me quedó este cuadro acá, se me están acumulando cuadritos por ese pequeño puxito. Dice, las tierras bendecidas por los espíritus y las energías de las momias de nuestros antepasados continúan compartiendo sus bendiciones con nosotros. Aprovechemos estos obsequios de nuestros antiguos. Dice, las lluvias llegan cuando se necesitan y se van sin sobrepasar su bienvenida. El sol, ah, son como eventos que nos benefician, de pronto porque hicimos algo bien, ¿no? El sol brilla con una luz confortante y los vientos siempre soplan suavemente realmente estamos bendecidos por la tierra nos dan 100 de comida y 100 de comunidad Qué bien eh, siguiente día vamos a hacer una ofrenda porque siento que de nuevo estamos siguiente día bien, ya se arregló la cosa la madera nada que crece jejeje <ríe> seguimos recogiendo esto, comidita, que bien comidita, comidita, comidita se vuelve a perder el favor, se está perdiendo el favor hoy nuestras tejedoras se han acercado a nosotros con mantas tan hermosas que Bochica es el dios héroe de los muiscas figura civilizadora que les enseñó a hilar el algodón y a hacer mantas debió haberlas visitado en sus sueños y acá, y no, acá nos joden mucho con, con esto, no podemos ver nada bueno, dice que acá las podemos ofrecer a un Ipta en el mercado. Dice que tanta belleza enriquecerían mallas parlanchinas en las tierras calientes. No sé, costo de comida 50, no me parece tan alto. Que no sé, no quiero que se queden estas estas imágenes, estas pequeños cuadros a ellos si no se me... Ha... Oh, ofrezcanlas de vuelta a Bochica, solo él merece tanta belleza y nos da 50 de favor. Uy, no, a él, a Bochica, que nos genere favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro evento! Eh, ¡Ah! ¡Lo logramos! El primer chunzo. La tierra nos ha alimentado con sus frutos. Es tu decisión si la debemos dejar descansar o sembrar de nuevo. Recuerda que cada persona comerá una unidad de comida cada día. Eso, bueno, eso ya lo sabíamos del principio. Ok, ¿y cuánto es el tiempo considerable que deberíamos dejarla descansar, según el juego? Esto, ¿Qué hacemos? La dejamos descansar. Ok. Dejémosla descansar a ver qué pasa. O sea, asumo que para saber si ya descansó la tierra es porque vuelve a estar este cuadrito en blanco, ¿no? Ay, se me borraron por fin estos cositos que teníamos. Pidamos, por favor, buen clima de nuevo. Sigamos. Vuelve y el clima se pone un poco pesado. Ah, esto ya. Esto ya. Comida, comida. Compremos más oro, ¿no? Creo que es lo ideal para hacer el siguiente. Uno de esos vale, ¿qué? 40, creo. Uno de estos cosos, trabajar el metal. El de 40 de oro. Ya casi, ya casi. Recuerden que hay que, el objetivo del juego es tener los tres chunzos. Y aparte es que recoger 500 de comida. Entonces, por el momento, ahí vamos. Ahí van pasando los días. Esto sí ya terminaron. Sigamos. Otro chunzo hecho. Vamos a comprar más oro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Oro. Creo que ese también valía 45 o 50. ¿Cuánto valía ese? 50, jue madre. No me alcanza o sí? A ver. No, no me alcanza. Dice, unos hombres del pava han venido armados, wow, pidiendo un nuevo tributo. ¿Quiénes eran los pava? Encomenderos. Ah, hablamos. En este caso ya estamos hablando de los españoles. Que si les damos lo que vemos, o sea, 10 de oro, ofrezcámosles algo de oro para ellos con la condición de que se olviden de este tributo por un tiempo, o sea, sobornarlos, o negarse a pagar. Uy, hijo de madre. No sé. Podemos revelarnos, realmente. No eran, o sea, imagínense tener que pagar tributo eh, por nuestras propias tierras. Pero vamos por el lado de no queremos que molesten, no nos molesten. Entonces vamos a la ley de oro. Al igual, no puedo ahorita hacer el. Uy, um, hijo de madre, el, fe, el favor bajó. Dios mío, qué hago, qué hago. Pero. Para, para obtener más favor necesito comida y la gasté comprando oro. Ay, caray, caray, caray, caray. ¿Qué hago? No, me voy a poner a cultivar la tierra de nuevo. A arreglarla porque sigue más. Si no, vamos a seguir perdiendo favor. Y eso a, a, nos aumenta el riesgo de tormenta. Este ya terminó. Este ya terminó, ahí ya empezó el crecimiento Vamos a esto uh -huh. también uh -huh. Ay, Dios mío Se nos uh -huh. va a haber afectado el maíz uh -huh. Uh -huh. Cada vez aumenta el riesgo de tormenta, ¿no? Ay, Dios mío, solo me quedó un La cagué, voy a perder el juego no me si me olvida que si quedas sin comida ellos también iban a ir desapareciendo. Oh my god. Y no puedo comprar comida. Bueno, les comento que después de quedar un poquito perdido tuve que como reiniciar el juego. <risa> Así que ya llegué como a un punto similar a donde estaba anteriormente. Y me apareció esto, por ejemplo. De que los españoles esto trajeron sacerdotes y los quieren ubicar en un nuevo territorio, ¿sí? Esto eh, allí enseñale los caminos al Dios que llama nuestro Señor y Salvador. Entonces ahí tenemos dos opciones. Que quien irá ir está libre de hacerlo y se nos irían cinco muiscas. O la opción de nadie ir a, no, a ninguna parte. Ya hacemos suficiente con ofrecer tributo a sus gobernantes. Nada bueno saldrá de esto. Entonces yo creo que démosle esta primera. Sigamos. Bueno, les comento que ya llegamos a 573 de comida, ya casi estamos cerca de los 600 después de bregar y bregar y bregar, o sea, es una locura llevo ya 728 días del juego, haciéndole a esto a ver si por fin lo logramos lo logramos por fin Uf, qué tremendo, a ver, dice la noche ha llegado al fin, estamos rodeados de risa, bailes y facua, o sea, chicha, ¿no? Nuestros ancestros, santuarios y el gran Sig Hipka, Hip hipqua, deben estar sonriendo junto a nosotros. Nuestras ofrendas fueron recibidas con brazos abiertos y con sonrisas, y se unieron a las ofrendas de todas las otras comunidades cercanas. Estamos unidos en la vida y en la muerte. Prosperamos. Que todos vivamos después de la muerte en los recuerdos, memorias y luchas de nuestros descendientes. Mis... Chichoscua, a ustedes nos... Ahí esto me tapa. Bueno, abrazamos. Felicitaciones, ganaste el juego en 730 días. Y pues listo amigos, eso es todo. Pero miren cómo un jueguito desarrollado en 16 días cuenta con varias mecánicas propias de juegos de gestión de recursos muy bien elaboradas con cierto nivel de dificultad que claro, ahora está, pero además con unos objetivos definidos, ¿no? Que eran los chunzos y los 600 de comida, pero siempre cargado de eventos que podían afectarnos en cierto modo la recogida de comida, la obtención de oro, que era como lo más difícil en el juego. La madera, pues, se recogió y ahí se quedó, incluso. Esto, ah, y mantener el favor, eso era lo más tremendo, ¿no? Había que estar muy pendiente. De verdad, amigos, qué grandioso juego. Qué gran juego y muy bonito más que todo en la parte educativa siento que tiene un gran potencial en la parte de jugabilidad claro la tiene obviamente un juego como este tiene que pulirse más para de pronto facilitarle la dificultad a personas que de pronto más que todo vienen es por la parte como les digo lingüística histórica de estudio de pronto esto pero me parece excelente toma fue un juego desarrollado en 16 días eh, con un equipo sorprendente en todo sentido, en el aporte a la música en el aporte al, al diseño en el aporte histórico, en el aporte a programación en todo sentidos de verdad muy bien hecho y pues eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en otro capítulo más de videojuegos colombianos y los invito a que nos compartan sus juegos, nos los den a conocer eh, muéstrenlos al mundo, no se queden con ellos hagan sus redes creen sus... Eh, eh, su, su marca desarrollenla, denla a conocer LinkedIn es un buen espacio para conocer las marcas, creen su Twitter el Instagram, manténganse activos en redes, y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima, bye bye